Bueno eh, amigos, en este video voy a, voy a hacer el otro elemento que, que he pendiente de hacer. Elemento de, que es este. Este es el A180. Barrera de seguridad tipo A180. En Revit, ¿no? Entonces pues igual lo mismo. Igual, estoy haciendo estos videos por practicar más que todo. Porque lo que no se practica se olvida, entonces toca trabajarle. Es pues aquí lo mismo, más que todo es como para uno llevar un control de lo que uno hace. No sé bien cómo se compartirles a ustedes también. Entonces, nada, ahí están las mismas descripciones, todo. Eso es sencillito, eso es una instrucción y se sale lo bueno de esos elementos es que sirvan para para unas vías, para unas cosas reales pues y nos quede ya el elemento hecho y ya podemos después manejarlo en un proyecto real y, y nos quede pues bien a este a 180 creo que estoy mal a mirar este es el a 170 si sí, si sí, a 180 estamos bien entonces aquí lo que hay que hacer es escalar esto siempre me gusta tomar la referencia es si son horizontal pero pues cuando no se puede pues toca en vertical en este caso si sí se puede entonces pues ahí está bien Pues nada, ubicamos esto acá, uno puede trabajar como decía, las referencias, todo, las líneas de referencia, todo para que nos quede bien, pero pues cuando no se no hay pues toca hacerlas o algo. Aquí dice que tiene 150, entonces pues más o menos 75 sería acá. Entonces toca sacarlas. Es que cuando ya y después ya se modela, entonces ahí se va anclando y. Y nos, ya nos empieza, es que toca antes de hacer de todo eso sacarse los planos de referencia bien 150, aunque 75, bien hechos para que, pero no siempre coincide. Bueno, en este caso sí, está bien. Oye, este no tiene aligeramiento, le falta macizo como el otro siempre bajarse estos elementos acá para que nos quede bien tiene como una proyección ahí seguro para que le dan reborde. si sí, entonces ya aquí no es más sino y no hacerse la instrucción y y ya y gozársela que esa es la idea de esto esa es la idea de este programa que es tan bueno y tan agradecido pues son unas cosas y otras cosas es como bien tedioso no sé las últimas versiones la 2015 como la estaban manejando Sí, porque no, no he trabajado en la 2015 esto toca hacerlo en una sola para que no se nos vea así esto toca hacerlo es un arco no pero ahí estaría línea arco que ahí estaría bien porque lo podemos manejar como una curva pero entonces pues en este sentido hacer así entonces verificar las medidas y, y ver que si estemos bien podemos trabajar con las dimensiones nominales, que es mejor. O sea, sería hasta 80, 375, 1000 de alto. Dice ah, no, 800 y 1000 de largo. Tiene alto 800 y 1000 de largo. hasta acá si sí. siempre ya que uno ya lo tiene bien ya hecho puede manejarse aquí ya la la referencia la 772 ahorita lo arreglamos ah bueno falta hacer esto entonces hagámoslo primero antes de.. antes de hacer la otra. que va hasta acá. También se le puede manejar su reference plane, eso toca hacerlo antes, ¿no? Pero siempre tengo la maña y lo hago después entonces. Siempre es mejor que lo hagan antes de. Voy a hacer la instrucción que manden la, las referencias. Ya. Faltaría este, pero bueno. Esta no sí sé si es una instrucción simple. es manejarlo así siempre verificar que si sí el hueco esté entonces ahí está que se nos haya generado el hay que tener cuidado ahí que no se nos mueva que estos ya son adicionales que uno le puede ir generando que este es el se me olvidó el nombre ah, un resuelto compactado y este ya sería una base en concreto en, no, en piedra piedra de río es que eso tampoco esos materiales están ¿no? bueno, seguimos acá entonces lo que nos falta ya es los materiales entonces pues ya lo generé y acá uno pues se le asigna lo que se necesita y en este proyecto si sí voy a ah bueno tenemos eso y en este si sí voy a manejar otro guardemos ahí cerramos este allá y vamos a tratar ahora si sí, vamos a tratar no vamos a hacerlo entonces aquí ya lo guardamos entonces cargamos esto aquí a una de Deja. Puede ser por lo que tiene la destrucción por debajo porque no nos deja no nos deja cargar por lo que no en este no se puede pero ahí sí nos complicamos porque Debe ser que no nos deja por la sust... Ah, por esto Exprimamos esto Ay, fuck Es que este es el ejemplo Y el otro sí es el que necesitamos para hacerlo No nos deja pronto no nos dejas por este corte por lo que le hicimos el corte puede ser por lo que está guardemos ahí, dejemos así este debe ser por lo que está sobre una base no nos deja cargar sobre el otro, toca hacerlo es sencillo entonces guardemos este vamos a pausar ahí vamos a hacer una cosa, entonces vamos a dejar este así que nos quedaría no, este nos quedaría no, pero lo raro entonces sería que ningún elemento de los que tenemos ya hechos como este o este no nos estaría funcionando voy a probarlo Terminemos este video y terminemos este video con el elemento creado. Gracias. Bueno, como vimos que en el video anterior ya hicimos el elemento este generado, el, bola, el separador. Entonces, yo lo que ya no se puede, nos parece que tal vez no se puede copiar desde un elemento basado en, en el piso y pe, por lo que tiene la destrucción por debajo, la substracción de la tierra del piso. Entonces, lo que hice fue copiar todo el elemento en corte, o sea, esto copiarlo aquí con modificar este copiar lo pegué a un elemento en, en base en línea no basado en línea una familia basada en línea entonces le di aquí la separación de 20 centímetros de pega 20 si sí, 20 centímetros 1200 entonces vamos a alinear este aquí hasta aquí este 832 exacto el separador es 130 está bien este también entonces vamos a ver si se pueden generar así porque entonces no nos debe ser por lo que tiene esa base ahí entonces no nos deja copiar los materiales igual si los ahí quedan anidados sí. ahí están shaded se ve hasta chévere con esa piedra así entonces ya, aquí tenemos la copia en este otro porque no me voy a poner otra vez a pensar lo mismo si ya lo tengo hecho entonces aquí lo único que hay que hacer es este señalar acá a 10 es. esto lo hacemos para para que para generar la familia que nos repita así como este ladrillo que tengo aquí prensado número 30 de santa fe entonces sí entonces aquí sería 832 por 2 eso si no me pongo allá aquí 32 por 2 nos da 1664. 1664. La separación del de mismo pega aquí también. Son 20. Se le hace el, el array. El, pero toca hacerlo directamente todo esto. el elemento pensé que no se iba a dejar desde aquí no nos deja no se va a poder como que toca hacerlos aparte no no ya son que ah, se me olvidó la medida hasta este toca hacerlos desde acá, desde aquí hasta aquí, listo. Ya este le agregamos el parámetro de blocks. Y después dividimos, sacamos esto le decimos que la longitud es esta, pero no con 310, sino con... no alcanzo a ver con esta medida 832 eso es porque yo ya tengo esa fórmula ahí hecha entonces 8.32 cierto entonces para que me ponga a volver a hacer lo mismo para qué ya en teoría todo funcionar bien sí, vamos a revisar aquí Ahí está proyecto una línea, presión warplane, ajá, ajá, está ahí ah ya sé que bloque lo que quedó mal que ese parámetro de blocks hay que ponerlo por instancia siempre se me olvida ahora vamos a revisar listo entonces lo que podemos hacer uy, ya se puso lento este es el problema de de esos bloques no pero esta es la idea de hacer todos esos elementos en concreto y todos esos elementos prefabricados ¿sí? esa es la idea de hacerlos así para que se nos quede ya como una vía ya uno dice aquí que que de pronto si sí puede manejar la vía hasta acá esta acá y ya ahí nos queda lo único malo es que nos estaría hasta hay unión de geometrías porque esa instrucción ahí no nos no corta el piso pero por lo menos lo hace real ah bueno lo único que uno tendría que hacer es hacer la destrucción cortar en la mitad aquí o sea no es mal que siempre hay solución para todo no? esto es lo único que había que hacer para que nos quite esto y le hacemos la línea acá y nos queda perfecto nos queda tal cual es la realidad pero nos faltaría también el ah no nos queda ya nos queda bien ya eso es subida esto lo puede manejar como un pat Pero ya, y aquí ya con esto Ya puede sollarse uno todo lo que quiera una porque... no, mentira no, no, no debe hacer eso porque Se le aumenta en el sentido Lo que se debe hacer es mover esta Aquí Esta ya le podemos dar una medida Digamos de 4 Y aquí 4 Exacto y listo ya uno puede la usemos ahí ya uno puede aquí cargarse un vehículo y listo esto ya empieza a coger forma que esa es la idea de ese de ese así como este que nos quede la barrera pues faltaría el poste ¿no? todo eso me falta por delante vamos haciendo lo que lo que es la idea de, de los videos y de estos elementos urbanos puede uno generarle ahí otro otro acá y listo ya nos empieza a ver mejor, esa es la idea de eso parece que sea así, es como la estoy manejando sin, sin romper esa y sin quitar la instrucción la de corte ya nos queda nos queda bien eso hay unos plugins para uno hacerse las vías y todo pero pues como no tenemos todos esos plugins son pagando entonces como no los tenemos pues no los tenemos nos toca así bueno, pero se ve genial ya solo falta es ponerle los bordes y, y qué ponerle los bordes y... y los elementos urbanos que hacen falta pero ya... Ay, qué hice, Pero ya nos queda... ¿Nos queda qué? Ya nos queda listo. Ahí nos queda... Ya nos queda terminar. Falta así colocarle más y ponerle el asfalto y todo eso, pero eso ya son detalles del proyecto. Ya esos son necesarios. Ponerle otros colores al cielo, pero listo. Ya es con eso terminamos este vídeo. Esa es la conclusión de ganar las barreras y, y listo. Gracias.